Sí, pobre que él sonando Ronnie. obligado. Señores, es Vamos a llamar a Ronnie, como es mío. A ver qué él dice de esto que está pasando con él. Le van a dar de duro a la mujer. Dame retorno para saber si está. Si está. A lo buenas, Ronnie. Hola. Eh, te tengo una sorpresa. Estás en vivo, así que no puedes cerrarme. <risa> Estás en vivo, no puedes cerrarme, Ronnie. Ay, no Ey, un aplauso para Ronnie, Señor, Ronnie eh, Roldania, eh, la, la noticia que le tocó fue porque tú tuviste un percance, un pequeño percance con la cantante, eh, la Markelia. baby. Eh, Neto, ¿cómo es la baby? <risa> baby, <risa> ah, baby. Eh, en, un, en un salón. Pero mi pregunta es: ¿De dónde viene eso? Que ella viene y casi te agrede. Aló. Aló, Ronnie. No te mande. audio. Se, se, se escucha bien. ¿Qué pasó? Ronnie. ¿Estás ahí, sí. corazón? Ok. <risa> Está aquí todavía. los muchachos. Eh, allá. Te pregunto que de dónde viene eso que ella eh, reaccionara de esa forma cuando te vio. No sé, la verdad. Creo que hay muchos artistas que no están preparados para aguantar. Para yo no tengo lejos para decirle la verdad a nadie, entonces creo que aquí los medios tienen como, disfraza todo, o sea, disfraza cada palabra que van a decir. Yo no, yo lo no digo tal como es sin filtro y como tiene que ser, entonces eh, los famosos ahora no aguantan la presión. No sé si era que estaba pasando por un mal momento y agarró y se descargó conmigo. Pero nada, hay que... Pero algo dijiste tú, Ronnie, que ella se puso así. que fue lo que tú dijiste? Sí, claro que sí. Es que yo, dime, trabajo un pro... tengo un año trabajando en un programa que... Soy comentarista de Farándula. Uh -huh. Y me ha tocado hablar de ella en un sinnúmero de ocasiones. Entonces no sé por cuál de todas fue que ella se ofendió. Escuché en el video que ella publicó que ella dijo que ella es fin y que me lo iba a demostrar. Quizás fue que ella está en ese renglón. De las filas porque yo en el momento de que yo hago un comentario eh, o hago un guión... Ella es fina, Ronnie, para ti. ...de cualquier tema, de cualquier tema, eh, yo... Se me olvide ya ese tema pasó y yo continúo con otro. Ronnie, para ti ella es fina, para ti. No, no es fina. Pero yo pero, pero, materia de una muchacha elegante. Ronnie, Ronnie, Néstor te habla. Tú crees que esa frescura tuya no te va a llevar a un problema más grande. <risa> Ay, Dios mío. No creo que sea una frescura. Creo que, al igual que ustedes, yo estoy haciendo mi trabajo y creo que cada cada trabajo y cada cosa tiene que respetarse. Ah, bueno. eh, Ronnie, una pregunta. Este, ¿Qué fue lo que tú dijiste sobre Marta Heredia? Porque nosotros no lo sabemos. ¿Qué fue lo que tú dijiste que ella la ofendió tanto y que desde que ella te vio, de una vez te quería como brincar encima, aunque ella dijera que no? Es que no sé, en realidad, porque yo siempre he hecho su número de comentarios, tanto buenos como malos. Pero no sé qué le, qué le pudo afectar. Quizás tuvo, quizás estaba pasando por un mal momento y agarró, me vio a mí y se descargó. Ronnie, ¿tú crees que ella lo hizo en cierto modo fue por, por sonido? ¿Tú sabes que a veces los artistas buscan la forma de buscar algo? No lo creo. Tú sabes que yo siempre tengo la pan para y estoy en un programa que, sin lugar a duda es uno de los mejores del país. Sí. Entonces... Quizás ella, ella está apagada, todos lo sabemos, y quizás eso la llevó quizás, a aprovechar el momento ah, de. Ah, pues no, no te coge de susto Y buscar sonido. <ríe> Rony, y obviamente, yo mi... no voy a discutir con una persona con un teléfono, yo voy a discutir con una persona. Hablando, ¿no? Exacto. discutimos, pero no grabando con un teléfono, Ronnie. O sea, usen el sentido común ustedes, a ver qué tal. Claro, no, no, Ronnie, gracias por tomarnos la llamada y no cerrarnos. Gracias, amor. Espérate, eh, mi eh, amor, eh, no te vayas. Espérate, espérate, que espérate. tengo el tiempo encima. Una, tengo una, una invitada. Dime. Una última pregunta. <risa> dime que tengo una invitada. <risa> ya tengo el tiempo encima. Mi amor, pero ¿por qué que tú te metes en tanto lío? Así fue con la y yo Te dolió esa galleta que la y yo te dio. No, no, no, pero espérate, espérate, espérate. No, él es un caballero que él, aunque hable de la persona, aunque se le vaya encima, él no responde. Me gusta eso de ti, mi amor. Pero déjate vestirte, verme en lío, mi hijo. Es que los líos no son buenos. Bueno, ya Ronnie cerró. No Gra gracias, amor. Gracias, Ronnie, Ronnie. Gracias por cogernos la llamada.